Cris Morena conoció a Mirko, el hijo de Marley, en Berlín. Mirko acompañó a su papá Marley en las grabaciones de Por el Mundo, Telefe. El pequeño es toda una estrella y en esta oportunidad quien tuvo la oportunidad de conocerlo fue Chris Morena en Berlín. Alemania. Conocí a Cris Morena. Estoy feliz, expresó el conductor desde la cuenta de Instagram que le creó a su hijo. El niño ya viajó por varios países y conoció a Susana Jiménez, Florencia Peña, Jimena Barón, Lali Espósito y Karina Zampini, entre otras. Mirko es un santo, y para mí es un ángel. Pero ahora también es un casi ángel junto a Chris, expresó Marley.